Hola amigos, bienvenidos al canal en, es, en esta ocasión voy a realizar una predicción eh, para Chile en cuanto a si va a seguir en aumento esta escalada de violencia que hemos visto en los últimos días y qué podemos hacer nosotros eh, de forma personal para eh, mejorar esto si es que se pudiera ¿Sí? vamos a vamos a analizar pri primero la postura del gobierno al respecto eh, si va a haber algún cambio Perdón. y bueno como les decía y al final qué podemos hacer nosotros eh, de alguna manera como poner una una piedra un granito de, de arena para que esto mejore Bueno, primero, la, la, a ver, frente a esta ola de violencia, el gobierno en realidad eh, creo que ha perdido la, la, a momentos, ha perdido la brújula, a momentos eh, eh, es como... Que el problema le quedó grande Como que no tienen capacidad de resolución Sin embargo se ve que un hombre eh, yo, Bueno, un hombre de aire Y esto, eh, digamos eh, Coincide que el presidente sea Por ejemplo, de signo de acuario Un signo de aire A pesar de que hayan eh, problemas como anteriormente ya dije, creo que él eh, va a poner las cosas en su lugar. Está pensando de forma objetiva. Ahora, eh, con respecto a las personas, las personas sobre todo necesitan señales concretas eh, de, de seguridad. Pero más allá de eso, es como recuperar, esa confianza esa, ese amor por cuidarnos los unos a los otros y evidentemente también buscan que haya justicia ¿sí? que digamos que la gente que cometió eh, por ejemplo algún crimen pague por lo que hizo ¿sí? ahora vamos a ver si esta escalada de violencia se detiene. ok, esto es lo, lo que me aparece eh, bueno, esta escala de, de violencia lo que me aparece aquí es, se debe a que digamos la, la gente que provoca toda esta violencia es porque eh, quiere de alguna manera desafiar lo establecido en este caso el gobierno eh, digamos eh, todo lo que tenga que ver con autoridad ¿sí? Eh, de momento como ya dije antes eh, hay hay muchas personas ¿sí? ya sea de gobierno ya sea los ciudadanos que están pensando cómo poder solucionar este problema que de momento parecía que no tuviera solución, que vamos en caída libre en este en esta violencia que hay por, por esta incapacidad del gobierno por eh, creo que per sobre todo porque se perdió la seguridad ¿sí? De, digamos, tenemos este plan y lo vamos a seguir eh, creo que esta escalada de violencia solamente hizo de que el gobierno en general perdiera la brújula y perdiera esa confianza que prometieron en campaña. Eh, va a ser eh, esta escalada de violencia y esta forma de querer frenarla va a ser un proceso lento, pero sí se va a conseguir, digamos, tener armonía. ¿sí? Y esto va a ser gracias a una mujer de influencia una mujer que tiene conocimiento que va a llegar y, y va de alguna manera a calmar las cosas con el conocimiento que ella ya posee dicho esto eh, vamos a ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para frenar esto esta es escalada de violencia que creo que nos sorprende a todos Mire, el mensaje acá es que nosotros como sociedad o como, o como seres, ¿no? o como, como habitantes de Chile, queremos que esto esta escalada de violencia pare y que, y que haya como, como un despertar en la sociedad, un despertar positivo. Sin embargo, ahora el, el, digamos, el ambiente está muy viciado por personas que tienen doble, digamos que tienen caretas, ¿sí? que dicen una cosa y engañan. Eh, esto de, de, de, la, de la violencia nos tiene, no, nos tiene agotados físicamente. Y también un poco derrotados de decir, bueno, esto no tiene solución, no tiene por dónde. Pero lo que debemos hacer es hacer una transformación profunda nosotros como seres humanos, como habitantes de Chile. Cambi eh, quizás ser más amable, ¿sí? Eh, antes de, de, no sé, en el metro de decirle a un tipo que se apure... Eh, decirlo quizás de una forma más amable nos falta ternura nos falta amor tratarnos con amor y ese, ese es el cambio importante que tenemos que hacer eh, y eh, sobre todo dejarnos llevar por ese proceso pero básicamente aquí se requiere que nosotros como individuos habitantes de Chile tengamos esa capacidad de transformarnos y a lo mejor por ahí, antes de, de mostrarnos tan agresivos en la forma de cómo co nos comunicamos por ejemplo en el metro con otras personas que nos vamos de, de empujones eh, parar un momento y pensar que esa persona también eh, quiere lo mismo que tú quiere ir al trabajo tiene esa, esa necesidad entonces no cuesta nada ser un poco amable, ser, eh, pensar en el otro, ponerse en los zapatos del otro. Creo que nos hemos vuelto muy individualistas y eso hace que la, la violencia gane, ¿sí? pero como yo decía, esto va a parar. Eh, yo me atrevería a decir que para Primavera esto debería estar ya solucionado por el, eh, por la llegada de esta mujer de poder de poder que entrega todo su todo su conocimiento para que esto se solucione ¿Sí? bueno esta ha sido la predicción eh, que he hecho acerca de esta escalada de violencia que hemos vivido en los en las últimas semanas acá en Chile espero que les haya gustado eh, y bueno, y que se suscriban al canal. Muchas gracias. Que estén muy bien.